Así que, a votar, a buscar a buscar lo mejor que hay en la región para que forme parte de nuestro cabildo. Y eso es lo que esperamos. Así es. Tal cual señala Sergio, ya llegamos al conteo regresivo. A unos eh, seis. Ya el, jue, no, ya el jueves, ya el jueves, ya se acabaron la campaña por el Se cierra ya el próximo jueves, de manera que seguir nosotros, pues reiterando, es nuestro deber y nuestro compromiso, pues seguir desde aquí orientando a la población para que el próximo domingo, cuando llegue a las urnas ejercer su derecho al voto, eh, lo haga con conciencia, sabiendo que, que elija a la persona que entiende, al candidato que entiende pueda representar los intereses eh, de todos, no de nadie en particular, que pueda ser un administrador de las cosas públicas, de las cosas municipales, eh, de donde haya respeto y que se puedan eh, hacer las acciones que realmente puedan encaminar a cambiar los municipios en todo el sentido de la palabra de la geografía nacional. Así que el próximo domingo es la gran cita que tenemos los dominicanos y ese derecho de castigar o premiar a quien se lo merece eh, en su debido eh, momento. Así que les invitamos a, que, a, a acudir, ¿verdad?, a ejercer nuestro derecho al voto. En otro orden, <coughs> la semana pasada causó eh, muchos comentarios eh, la situación de las compras eh, previstas por el plan social de, de, plan social de la presidencia, ¿verdad? Eh, por unas compras de electrodomésticos que tiene que tenía prevista o tiene eh, a ejecutar para ser distribuida en estos tiempos, pues el plan social pues, alega que son son es normal este tipo de acciones a principios de año, pero coincide afortunadamente o desafortunadamente con este proceso electoral, lo que la oposición, y no solamente la oposición, sino incluyendo a la institución que tiene bajo su responsabilidad de organizar el torneo electoral, que es la Junta Central Electoral, se ha manifestado en contra de que se lleven a cabo estas acciones porque eso es tildado de proselitismo electoral, de utilizar los fondos eh, y este esta institución para lograr adeptos, ¿verdad?, en esta campaña, pero del además cambio. de eso, además de eso, en el día de hoy refleja la prensa también las declaraciones que da el presidente del partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado de la República Dominicana, Reinaldo Paredes Pérez. Sí. También eh, refiriéndose a esta situación y rechazando... Eh, que esa acción se, sea llevada a cabo Es eh, eh, desafortunada ¿eh? Dice Reinaldo sí. Es muy desafortunada el hecho de que el, eh, Se utilice esta acción Precisamente en este momento Entonces eso como que Es un mensaje eh, que dice mucho Así que atención a esto que estoy diciendo El presidente del PLD Del partido en el gobierno Y el presidente del senado Se expresa también en contra de esta acción <coughs> Entonces, vamos a tener mucho cuidado con eso. Ojalá y que realmente el Estado, el gobierno como tal, sea capaz de reflexionar y decir: no, ciertamente esta acción es incorrecta que la hagamos, porque está siendo rechazada no solamente por la Junta, por la oposición, pero también. A, hasta la Claro, pero también dentro de su propio partido. Claro, claro. No están de acuerdo, y no, no, no es Víctor, no es Sergio, mm. no es el presidente de aquí de, de municipal de San Francisco de Macorís, no, no, me... no, no es el presidente de el, su propio partido. Sí. Es, una figura, del Senado. es una figura secretario general de su partido, alto dirigente, de los máximos dirigentes, o el máximo dirigente sí. que tiene el Parlamento. Secretario general, presidente, no, no, general. ¿Eh? General. Y, presidente, y, no serio. y el día de hoy, la, Entonces, el tribunal electoral, el, el tribunal superior electoral. Acata la, la, la, la impugnación que le hiciera el Frente Amplio y para citar al presidente y a Iris Guava en audiencia para que expliquen esta situación. De manera que yo espero que realmente eh, desista el Estado, porque eso, más que beneficiar, le puede perjudicar, porque ya hay una predisposición. O Esto sea, ha creado un escándalo. ¿verdad? Nunca reinarlo en, su, en sus declaraciones Que Dios se refirió a Doña Idis no, no. Pero no, te, no, debía, no tenía que hacerlo Para para, para expresar su disgusto En cuanto a esta acción Así que, reitero Llegamos a la recta final Vamos a ver muchas cosas desde hoy sí, hasta, el, hasta el jueves Hasta el jueves de manera pública Pero sí, el... <risa> ya lo interno Se verá Así que llegarán la logística Llegará la grasa Sí. renuncia y el que tenga renuncia el que, apoyo a, a destiempo el sí, que tenga más gracia el que sí. sepa manejar mejor la logística sí, sí, pues sí. definitivamente ese es el que va a subir las escalinatas de los ayuntamientos pero sea, yo quiero resaltar antes de que pase con tu segundo comentario y es eh, felicitar eh, Felicitar a la Universidad Católica Norestana, felicitar al mismo Hospital San Vicente de Paul, felicitar al doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, director de Incardio, eh, y felicitar y agradecerle al doctor Julián Javier por ese importantísimo eh, operativo medio que se llevó a cabo el fin de semana aquí en el Hospital San Vicente de Paulo. Una cantidad significativa de pacientes eh, fueron atendidos y, y, y realizados su procedimiento entre viernes y sábado aquí en el Hospital San Vicente de Paula. Así que de verdad, agradecer de manera especial al doctor eh, Julián Javier Negrín, quien estuvo todo el fin de semana por acá, por San Francisco de Macorís, haciendo esa labor eh, encomiable, una labor siquiera humanitaria, de que estos pacientes de escasos recursos económicos que visitan el hospital pues, pudiesen ser sometidos a este procedimiento cardiovascular. Así que, decenas y decenas de pacientes. Vamos a tener nosotros... Eh, ya en los próximos días, a nuestro querido amigo el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, quien es el director de Incardio, que está aquí en la calle Salcedo, esquina eh, Padre Brea, frente a, las a la emergencia del Centro Materno Infantil del Noreste, pues estará con nosotros para que sea de viva voz oír. Él que durante el fin de semana estuvo acompañando también al doctor eh, Julián Javier Negrín, nos describa eh, en, eh, la actividad que fue exitosa en el Hospital San Vicente de Paul el fin de semana seguimos bueno. Sergio Romero Bueno señores hay, hay algo que queremos comentar hoy es eh, eh, que las autoridades de salud pública y el, el ministerio de salud pública, el gobierno y, y otras entidades eh, conjuntamente con la aduana y el aeropuerto eh, están endureciendo la, la vigilancia o aumentando la vigilancia en cuanto a la entrada de ciudadanos ya sea oriental o, o cualquier ciudadano que haya estado en los últimos 14 días en el área de, más may de mayor infectación que, de que hay en del coronavirus, que es en la provincia de Wuhan o en China. Eh, yo creo que es eh, bueno y válido esa, esa esas medidas, pero preguntarle al, al, al ciudadano si ha viajado a esa zona él puede decir que no, que sí, pero para eso están los documentos y los, y los pasaportes, porque los, todos los pasaportes tienen el sello de la entrada y salida de cada uno de los ciudadanos que entran en a una región. No es así, es tan fácil. También las medidas de las personas que tengan temperaturas elevadas en el aeropuerto, eso tampoco eso tiene una vigilancia muy buena, tiene sus, sus por qué, porque sabemos todos, los que somos médicos, que los, las, las afecciones... Eh, tienen un periodo de incubación, periodo de incubación quiere decir que es el, es el periodo, es el tiempo que va desde el, el primer momento que tú adquieres la el virus hasta las primeras manifestaciones que en algunas enfermedades puede durar hasta 50 días, en algunas enfermedades puede ser 36 días, en algunas enfermedades tienen que ser, pueden ser de, de, de 74 horas, en otras pueden ser de, de una semana, pueden ser de 15 días. O sea, el periodo de incubación es muy variable dependiendo de la cepa y dependiendo de los de los virus que lo que la que, o de la bacteria que la que, ¿Tú, tú que sabe, afecte. Tú sabes algo que Entonces, tú puedes sí. entrar asintomático totalmente a la área a, la, a cualquier área y de repente desarrollar la enfermedad porque ya tú tienes tú el, ya tú vienes con el agente causar de la enfermedad dentro de ti, que es lo que está pasando por el periodo de incubación. Algo que es preocupante, Sergio, son estos cinco jóvenes que están precisamente en la ciudad de Juan Dominicano. Sí, sí. Eh, eh, el eh, reflejado eh, refleja de la prensa de tan eh, clamando eh, es ser, que no puede ser, el, ser sacado el, no, es, es, es, no no el no país imposible. no puede por claro. la sencilla razón lo voy a explicar eso lo puede, eso tiene su implicación lógica no, para que no, no, no agarren y acaben no, al, al no, no, presidente Medina me por refiero, eso me refiero que es preocupante los familiares y ellos mismos cuando tienen comunicación eh, pidiendo verdad sí. que, que, que, que se hagan las gestiones para que sean sacados de esta de esta ciudad que fue donde realmente sí. se originó es que es esta de, situación pero independientemente de eso, las autoridades están haciendo la gestiones Miren, para tratar es imposible, de, Wang, de, de, la de provincia sacar. de Huang y Japón en China no van a permitir salir a nadie hasta que no pase el periodo de incubación de, esa, de, de, de esas personas hasta que eso no tengan ellos o la, el, la medida porque el, el mismo ministerio, ministerio de, de, de salud pública de la provincia es que, y esa y es la que tiene que, tiene que cumplir, cumplir con un protocolo internacional ...de la OPS, la OMS... ...para poder salir... ...un ciudadano... que ...en un área de epidemia... ...en un área donde hay... Eh, ...alta infectación de un virus... ...que se considera... Eh, eh, ...para no expandir... ...porque señores, hay que entender eso... ...y es, y que sea uno como familia no entiende... ...es que usted... ...no puede sacrificar... No, no, puede, ...no puede sacrificar... ...una población por tres personas... ...o sea... ¿O nosotros como ciudadanos dominicanos sí, porque... vamos a creer que ellos vengan sin haber agotado el protocolo? Si en un dado caso desarrollan la enfermedad, la enfermedad aquí y hay un brote en República Dominicana... Entonces entonces el presidente es irresponsable No, pero sea, yo cuando yo hago mención de los me cinco Me refiero a la desesperación A la situación claro, es Emocional es imposible. Y, y, y de Preocupación de ellos Y de los familiares sí. aquí o sea, no me, claro que sí. Pero que la gente cree que es el Estado que lo ha desprotegido claro, Y no, eso no, no, no es así claro. Eso es un protocolo internacional Que piensen, pensemos bien Esas personas que, tuvi, que, que tuvieron Que le dieron de alta La pasada, pasado, la pasada semana del hospital Ramón de Lara, ya habían agotado su protocolo allá. Y aquí cuando llegó, tuvo que agotar el protocolo. Tu y tuvieron que estar más de 10 días ...ingresado aquí, en, un en área de aislamiento, observándolo, viendo que no hay manifestaciones, no hay nada, ok, para su casa. Sí, pero recuerda que los familiares, sí, es, no, probable, es, es probable, es probable que entiendan esto que estamos diciendo. No, no, no, lo van a entender. Como familia, es, es, imposible, es imposible entender que ellos, que ellos se puedan tranquilizar. Además, súmale eso, porque estamos conscientes de que nuestras autoridades lo más probable es que hayan estado en contacto y haciendo las gestiones que hay que hacer claro. hasta donde puedan llegar claro. para eso. Pero conociendo el estado que tenemos también, claro. eh, tú puedes pensar, oye, no ha habido ningún tipo de preocupación. Porque han habido otros casos donde personas mueren fuera de este país y para traer Ahora el carácter, no meses entonces, imagínate tú, meses. oye lo que te digo, ya, la, ya después de darse esa situación, tú también hay gente que se desespera, porque pudieran pensar. Pero la que el preocupación Estado es, usted, ustedes tienen un árbol, yo no me es, voy, pero, y, no, te, y no, hasta no. lo mandan para acá porque si no, usted está ilegal. No, eso no es la, la pero la situación es que la provincia no deja salir a nadie.